Bueno, llegamos al final de nuestra clase. Lo que vimos en, en esta clase fue cómo capturar datos del usuario, cómo utilizar, cómo pasar y cómo utilizar parámetros desde la línea de comandos en nuestros programas php y vimos algunas formas para almacenar esos datos para usos futuros. Ya en la próxima clase nos vamos a meter en cómo se usa php en combinación con la web. Probablemente es eso lo que viniste a buscar. Pero bueno, era muy importante pasar por toda esta, esta primera parte para que tuvieras una fundación sólida y puedas entender más claramente todo lo que, lo que viene por delante. Específicamente de lo que se trata la clase que viene es una introducción al modelo cliente-servidor, al protocolo HTTP, que es como la base de lo que, lo que es Internet y la web. Y por último, vamos a empezar a mirar realmente cómo PHP se combina y le da digamos, mayores posibilidades a la web. No te la pierdas. Como de costumbre, acá te dejo mis datos de contacto por si necesitas hacerme alguna consulta. Recordá que está disponible también el canal de Slack del curso y podés también dejar tus preguntas como comentarios en esta misma página.